Y ahora sí, tengo una estrella internacional hoy, una entrevista increíble. Está aquí, un aplauso muy fuerte para... ¡Tini, esto es él! ¡Muy Entonces, un medio aplauso para Tini qué tal estás muy bien muy contenta muy contenta de estar acá en Madrid siempre digo que es como mi segunda casa eh, me encanta estar acá me encanta que siempre me reciben con tanto cariño con tanto amor eh, así que muy feliz y muy feliz de que el 18 de marzo falta tan poquito para estrenar mi show Increíble, eh, por ¿no? primera vez como cantante solista así que imagínate estoy como ansiosa de todo, todo junto. El 18 de marzo en el Palacio de Vista Alegre sí. eh, una pedazo de plaza además no, eh, no, no. y en esta gira podemos escuchar temazos como ya no hay nada que nos pare que es esto que suena ¿Cómo tiene todo acá? lo tenemos todo así, ¡pum! Pero es una cosa. En la Mira, cara, el director, ¿eh? yo le pido cualquier cosa y usted lo tira. Cualquier cosa. Mira, por ejemplo, eh, eh, la canción de Feliz Navidad cantada por Rafael, ahí entra. Casi. No, no, pero, pero no, hay, no hay nadie que nos pare. Sí. Eh, 22 conciertos en 21 ciudades. Eh, que clase, qué, qué gira más loca, no? Es una pasada. Eh, no, una ¿Dónde vas a estar? Voy a estar en, en muchos lugares, países de Europa, voy a voy a estar bueno acá en España, en Italia, en Francia, en Alemania, en Polonia, en Suiza, un montón, un montón de lugares. Estamos hablando antes Pero que hay sitios que, que, que tú dices, que siquiera... ¿en, en serio me conocéis aquí, en <risa> donde llegas, como no, no, no llegas a sitios que dices, yo a veces voy a un pueblo y vienen 10 a verme y digo, de verdad, Joder, muchas gracias, tío, No me lo puedo creer. Eh. Lo que, la verdad es que bueno. Fue, fue a través de lo que pasó con el programa de televisión de, de Violeta Ajá. Y imagínate, en Alemania les tenían que explicar a los chicos alemanes lo, lo, que, lo, lo que era una novela No sabían que de lunes a viernes ellos todos los días tenían que mirar un programa de televisión O sea, imagínate claro. la locura que fue para nosotros que nos conozcan Y que sea tan exitoso el, el programa allá claro. O sea, había países así que ni siquiera sabían lo que significaba una, una claro. novela Claro, pero que ellos, ellos, por ejemplo, Violeta, tú como, como protagonista de esa serie, ellos la habían traducida en alemán Había una Traducida en alemán, sí, y cantaban en español todas las canciones, claro. los alemanes Eso Es muy guay, ¿eh? Que decían, hola, ¿cómo estás? Y le digo, ¿hablas español? Y me dicen, sí, hace seis meses que estoy tomando clases No, no es locura Mira, es justo no, lo, lo, lo contrario de lo que pasa en la vida real, que los españoles tienen que ir ahí a aprender alemán, es todo, pero con Violeta Claro, no. es lo que siempre cuento, que nosotros estamos acostumbrados a escuchar la música en inglés claro. y y de repente el, fue una excepción lo que pasó con, con el programa de televisión de ir a lugares tan extraños como estamos ahora para nosotros digo tan lejano yo que vivo en Argentina y que te hablen y te canten en español fue es, es, es muy emocionante y ahora imagínate estar presentándome yo como cantante con mi disco también canciones en español y en inglés y que la gente la sepa de arriba abajo es una locura oye que suene un poco más ya no hay nadie que nos pare <risa> <risa> Tini, esto no pasa siempre que le guste tanto al artista su propia canción. ¿eh? Esto está, no, te lo digo, esto está muy bien. Eso es que de verdad es buena y a ti te gusta. Dale, sube, dale a caña, Marisa. Sube la sube. <risa> Faltan dos semanas para que la bailen vivo, imagínate. todo tiempo de sí. ensayo, ¿no? Todo te la digo <risa> acá. Sueña para <risa> el ya tema. No hay nadie que nos pare. Tú ahí en el baño peinando de que nos pare. Eso. <risa> eh, atención porque tengo un, un audio de estos de que hablábamos de fans locos. Eh, Tú cuando quieras meter un falsete por ahí de trabajo de... <risa> <risa> Mira, esto es Stuttgart Es una locura Wow mm. Tini, eh, estos fans de Stuttgart O sea, son los que se saben la novela en castellano, ¿no? Eh, pero una locura No o sabes cómo cantaban en español Empezaban a cantar y yo solo, sin la música, sin nada Wow No, no, no, tremendo La verdad que muy emocionante eh, sí, Tengo sí. otra cosa que me ha hecho mucha gracia A ver que Yo no lo sabía Pero hace poco se publicó una foto Me dijeron hoy en la redacción eh, tuya con los reyes de España <risa> Esto, sí. eh, esto es flipante. ¿Qué, con ¿qué Leticia, dices? con el rey. Cuatro cabezas me llevaban cada uno. Son absolutamente altos, ¿no? Sí, ya, ¿por qué son tan altos? No, <risas> altísimos. Son altísimos, sí. Sí, sí, eh, sí. ¿Qué tal con Leticia? Es muy moderna, seguro que, que no, le pone a las niñas sí. Violeta y todo. Y... Eso me contó que, que las hijas súper fanáticas y que las retaba porque querían quedarse despiertas hasta las nueve de la noche viendo la en... repetición de y le decía, no, tenés que ir a dormir y a estudiar. <risas> sí. Eran como. ...como yo que quería conocer a M.A. del equipo A... M.A. Claro. Eh, ...de repente, de repente de cine, y, ...y el rey es como... ...no saber la de horas que he pasado con Violeta... ...claro, las niñas en la edad total... Eh, 21, ...21 en conciertos, 22 ciudades... ...o 22 ciudades, 21 conciertos... Eh, ...y empiezas en el Palacio de Vista Alegre... ...y el... mi primer show es acá, en Madrid. Es acá o sea, en Madrid... ...no lo puedo creer... ...qué guay, ¿no? ...sí, sí, sí, no... ...estoy tan contenta, de verdad, estoy tan contenta... ...tengo, bueno, to todo el mundo, obviamente... Es súper conocida por Violeta y, y por esta intro mítica. Ahora sabes si la habéis escuchado esta canción. ¿Alguna vez has oído esto? Te suena, ¿no? Un poco. A lo mejor veces, veces. ¿Cuánto tiempo has estado haciendo de Violeta? ¿Cuánto tiempo? Como cinco años, ¿no? Cuatro años. ¿Cuatro años? ¡Guau! Sí, wow. Qué muy guay tiempo. que estén los fans para Sí, ¿Sí? claro. Eso en mi vida <risa> no eso me pasa, eh. Yo. Mira, yo, <risa> claro. ¿eh? Mira, yo... Mira que hemos entrevistado aquí gente y se mide... Y yo siempre mido como los fans que tienen, como lo puros que son los fans por las cosas que hacen auténticas, ¿no? Y este chico me decía que hoy el padre estaba como... Ah, la ha traído desde Albacete, tal, hemos venido ¿En conduciendo... ¿En serio? Sí, sí, dos horas eh. y pico... Oh. Sí, sí, ¿Tú ¿tú sí. sí. Tienes, show? ¿Tienes fans super... ¿En serio? ¡Ay, qué bueno! <risa> ¡Qué guay! Eh, qué bueno, linda. Además, mira, tenemos hoy un montón de fans. Eh, ruido, fans, ruido por Tini. Un poco de. ¡Y ahora podéis hacer ruido! ¡Ahora sí podéis hacer ruido! Porque los tenemos, los tenemos amedrentados, en plan de No podéis acercaros a ella durante el programa. No. Tiene una hoja de autógrafos. Ahora te van a pedir autógrafos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has llevado la transición de Violeta a Tini? Además hiciste la, la, esta peli es especial sí. eh, de Violeta, o sea, de un personaje a una persona real, sí. Tini, voy a dar conciertos. Bueno, eh, el primer, bueno, fue este año ¿no? Que, que fue todo muy nuevo para mí, porque venía, veníamos de hacer un gira, si yo viajaba, éramos 130 personas las personas que viajábamos wow. en la gira, imagínate lo grande que era el, el show, mm. sí, no es normal, sí, no era, es algo, normal. y subí, me subía al escenario con todos los chicos del elenco y con los bailarines y con los músicos que yo ya conocía, y de repente, bueno, eso es... Llegó a su fin, como, como todo, y, y me dijeron, bueno, tenés ganas de, de grabar un disco, de lanzarte como... Y yo, imagínate, dije, sí, o sea, mi sueño, imagínate que para el artista lo más lindo que le puede pasar es subirse al escenario claro. y cantar sus propias canciones, y, y de repente me pasaba que empezaba a hacer una entrevista y estaba sola, y no estaba con los chicos, y ahora me voy a subir al escenario y voy a estar... Yo sola con... Como que tienes mis... que reivindicarte Imaginate, tú misma, claro. ¿no? Es, es, es complicado porque de repente eh, dices, para, igual estás súper arropada igualmente, no, pero, obvio, pero, pero no es como lo, lo que siempre hacía hasta ese sí, momento, es sí. un reto, ¿no? es el irte de ese lugar cómodo donde uno ya sabe que sí. todo va a estar bien y decir, bueno, voy a tomar un nuevo desafío y sacar el disco y hacer viajes para, promoción, para, para la promoción y de repente empezar a armar un show y que... ¿Qué te quieres poner? Eh, ¿Cómo te quieres maquillar? ¿Cómo crees que sean las pantallas? ¿Cómo crees que sean las ya, luces? Ya no, ya no es un personaje, eres tú, claro Dirigir tu propio show fue eh, un año de puro aprendizaje, grabar el disco en Los Ángeles con gente de allá Y trabajar con gente de allá que son los número uno, haciendo música, haciendo cine, haciendo películas, haciendo esas cosas Aprendí tanto este año que de verdad crecí mucho profesionalmente Que tú tienes que tomar decisiones sobre tu sí. carrera ¿no? y, y que piensas, ya, quizá hago esto y, y lo, lo bueno es enemigo de lo mejor Y estás siempre decidiendo por dónde tirar ¿no? ¿No? Sí, sí, sí, es total Es como, bueno Tengo un montón de gente Que está Toda la gente que trabaja conmigo Que son lo mejor Pero de repente La última decisión ah, la, la tengo yo Y y bueno y ahora eh, eh, se, se, viste tuve que ir aprendiendo mucho este año claro. y escuchar y, y saber escuchar y saber escuchar a ver qué me dicen y a, estar como muy atenta porque antes dejaba más que las cosas sucedan porque no era mi todo tu decisión. Claro. no era toda mi decisión y, y tini, ahora eh, ahora que ya no es Violeta ya puede ser mala porque Violeta no. era absurdamente buena no era buena hasta decir basta ya hoteles. puedes de repente no. coger un algo y romperlo en el suelo y decir callaos ya que me tenéis la cabeza hasta la <risa> no no pregunta no, yo me porta muy bien o no, Carla. Se porta muy bien. Vale. Por... Claro, claro, que, ¿sí? Sí. Pero bueno, yo qué sé. O, pues, yo qué sé, llámame loco en plan de eh, poner en un salero, de, desajustar un poco el salero para que cuando alguien se eche sal, pues se, eh, se le, le la comida. Algo así, no, eh. horror, no. ¡No! te digo robar un banco, pero... No. Pero una pintadita mandar, en el hotel. un WhatsApp tarde, o sea, que, que sí. le va a sonar, va que, puede que te lo lean y no contestar. Una gamberrada. yo creo que sí. la pregunta, la pregunta es, ¿qué están haciendo así, tías? Ahora te lo digo tiene normal, pero digo, no, no, es normal Este es el único <risa> programa es que es por la radio pero nosotros nos disfrazamos también o sea, hacemos todo como si nos viesen, <risa> ah, okay. ¿vale? Estamos con Tini, que sí. es una estrella increíble Y hemos sacado el hashtag eh, Tini and you, y está petándolo muy fuerte Y son preguntas de fans tuyos, ¿vale? Ver, en dale. general, fans de Violeta, fans de Tini eh, Todos te ponen cosas Atención porque la primera es de Carlos Marco ¿Te suena? Es de Aurin Es como el Tini de España, yo creo <risa> <risa> eh, Carlos Marco, te ha preguntado eh, ¿Qué mascotas tienen las chicas guapas y con talento como Tini? No, yo tengo es... un gato, Tini Qué amor A mí eh, no me bueno, Yo eh, soy fanática de los perros Tengo tres perros uno. Ah. Una niña del público acaba de cambiar wow. de la vida ah. Se ha, descu ha descubierto que podía tener más de un perro Y a su padre se le viene un drama hoy importante Vale, solo, eh, amiga, solo tienes que tres ser perros. una estrella internacional Para poder tener más de un perro Ya ah. está, no pasa nada de tres perros Uno lo rescatamos en la calle Ajá, Una, la voy. mía eh, Del otro... De, teníamos ganas de que, bueno, de que sea chiquitido, canichetoy, no sé si, ¿cómo, sí, se, cómo sí, se saca. acá? Sí, sí. Ah. Caniche toy, muy Bueno, pequeña, terminó así, siendo ¿no? más grande que el callejero, no sé qué problema ¿En serio? problema ¿Qué? ¿Qué sí. de monstruo, ¿no? Sí. ¿no? es rarísimo. Dice, o sea, dice... Pancho terminó siendo rarísimo. Batido gigante. de proteínas y pesas todos los días. Yo sí, te vamos a mostrar la foto. Y después, eh, de, ah, es, finalmente compro un chiquito y se llama Olga. Olga. No. Que es así chiquitita. Que se lograste que fuese pequeño. Es lo, ese, esa es <risa> pequeño, sí. Eso salió bien. Años, no Esto es como las tortugas estas pequeñas que, que compras en la feria y luego se hacen gigantes. Pero y, si eran tan y se quedan con sí. tu casa y te quedan con tu coche no, y tal. No. Y... Vale, eh, tengo otra. Eh, de un arroba Tini cnco, que debe ser muy fan porque su Twitter ya es Tini. Sí, A ver, o okay, que se si eh, llame así, que ya sería casualidad, también te digo, sí. Tini, ¿te gustaría hacer un feed con Sweet California, Gemeliers, CNCO, Ana Mena o Abraham Mateo? Upa, para, me dijo muchos nombres. Sí. Eh, son todos españoles sí, cantando todos españoles, tenés sí. que cantar poco con toda esa gente. Ah, o sea, los, los, los gemelos, son los gemelos. Los sí. gemelios son los gemelos, Tini. Si haces un feed con ellos, ten cuidado, ¿vale? Porque están ¿Por muy qué? a tope con las chicas y tal. Eh, te van claro. a tirar cacho, para que lo sepas. Ah, porque <risa> ellos trabajaban con el padre de mi novio. ¿En serio? De Ah, sí, no claro. lo sabía. Sí. ¿Los conoces ¿Viste? por eso? Te acabo a todo tañen, todo tañen. Eh. Pues entonces ya no te va a tirar tanto caso. <risa> <risa> entonces alguien les va a dar un toquecito. Sí, <risa> sí bueno, ahora Mateo lo me lo conozco, me muy cae bueno. muy bien. Soy sí, sí, California, están eh, ahora arrasando en también, España. También, bueno, sí, claro. Dry. Sí, con todos. Bueno, todos. ¿Por qué no? Con todos. Sí. sí. Eh, vale, tengo una cosa para ti. Vamos así disfrazados porque el sueño de todos estos fans es eh, hacer una fiesta de pijamas con Ay, tini. claro. Eso claro. Lo sí, lo me encanta una muy buena idea. Pijama party continuidad. Sí, señor. Vale, ¿y esto qué es? Esto es pijama party con de la Tini. La era pijama party. Sí. ¿Sí? Esto Aquí es la radio, todo. imagínate cuando vayas a una tele, Tini, vas a flipar. Vas a flipar. Bueno. Ustedes no se aburren, chicos. No, no, no te no, no un o sea, bueno. qué flipar. A ver, tenemos. Tenemos palomitas, patatas, gominolas, ketchup, todo. Un poco de todo. ¿Ustedes quieren venir acá todos <risa> a la mesa, tirarse arriba? ¿A ¿A ¿Qué le damos no primero, les agrime, primero En una fiesta de pijamas, ¿a qué le damos primero de comer? Tienes, o sea, es todo de Para, hora. No es un beso, ¿eh? lo, lo que tú quieras. A hay que cenar sí. en, la, Hombre, la la quiero, cena de, en la esta de pijamas. Yo algo, comer. Ah, Pochoclos acá es... ¿Cómo se llama? ¿Qué es Palomitas. y le estamos llamando Palomitas? ¿De ya no, ya no, vaya, Pochoclos. Pochoclos. Oye, cuando vas de gira, eh, eh, porque, claro, además, imagínate, desde que hacías giras con, con la serie y las giras de ahora, eh, ¿qué comes? ¿Cuál es tu comida básica? La mía, mm. tortilla de patatas y Coca-Cola. Sobrevivo mm. con eso. ¡Qué rico! Es que acá la tortilla de papa no la hacen como ningún... Claro, eso mm, todo, o sea, te, te la re re recomiendo. No sí sí la conozco. Hombre. Riquísima. Sí, ¿hay, ¿Hay alguna comida que odies o que digas no, mira. Mm? No, me gusta todo, me gusta todo, todo tipo de comida. No, no es que tengo algo preferido. Y cuando estés en, en China actuando y digas, vale, bueno, eh, China me ya llevo no un, sé. un tupper con algo mío de casa que no. Que... Milanesa. Una milanesa. Oh, sí. una, buena una milanesa. milanga. Mm, muy bueno. bueno. Los argentinos. Estuvimos este verano y guillo en Argentina Comimos bastantes milanesas. ¿La no, pues, sí, muy, porque muy es, muy. es un truco genial, ¿no? Es Pero como meterle todo a un filete. Mm. No. Buena idea. Vale. Vale, es una ensalada, es una lasaña, es todo, ¿Tiene bueno. eh, Tini, ¿qué plan hacemos? Te voy a dar tres opciones de cómo pasamos no el sos tiempo. No es serio con el unicornio, la cosa de flores, eh, bueno. los No, no, no pretendía. Tío, no, no, no. Qué me de la universidad, no, lo no bien, bien. Bueno, eh, primer plan, ver películas francesas muy tristes y pensar mucho y luego hacer unas charlas muy reflexivas. mí, pío, pío pío, ¿qué, no. qué, qué juego es este a ver? Esto tienes que Vamos a la fiesta de pijama, que estamos decidiendo en qué va a consistir la fiesta de pijama, ¿de acuerdo? Primero Ver películas francesas Muy tristes, Segunda opción eh, Ver un partido de fútbol Un derby eh, Polideportivo de Avellaneda Contra Racing de Avellaneda wow. Una cosa eh, épica O oh. poner en bucle El vídeo de la boda De una amiga Para criticar Y decir Mira bueno. pues no iba tan guapa Mira y la suegra ¿Cuál de los tres planes te gusta Ninguno de los tres ¿Ninguno de los tres? entonces me das una alternativa Si no es ninguno de estos tres, ¿qué vemos? ¿Cómo pasamos el rato? ¿Qué haríamos en un pijama party? Para nuestra pijama Podemos poner la peli Me pondría tipo un karaoke Y me pondría a cantar con mis amigos Sí, esos juegos que están conectados con la televisión Y te pones a bailar y Stars Algo más divertido el Grand Theft Auto Claro, o no sé qué No sé, comemos helado ¿Comer helado? Pero si eso lo hago yo todos los días Estoy haciendo pijama party todos los días Estás en una Pero es la típica de Tener helado, pochoclo Palomitas En un pijama party Con amigas y Que menos no y Te pones a ver una película También es Oye, eh, tú eres fan del fútbol Va, Música, música Pones música Y te pones a bailar ah, Podríamos poner un tema de, de no sé si conoces Al artista Tini Ah mira, es, me mira suena Es un temazo ahora verás, Me suena pues, a, ver, ¿vale? ¿A, ver? a ver Tiene un a tema ver? Que a mí me no, gusta No, el director me también. encanta Mira Me diste la tira Te la tira sí así Ahora no ya Jama total, esto, o sea Bueno, a ver, la cosa es, hay un tema que bueno Entre las chicas pues siempre sale, ¿no? Y es qué pasa si el ex novio de una amiga Te envía mensajitos así como Tonteando un poco, no. o sea, sugerentes Ahí por WhatsApp <risa> No, Que esta fantasía no se llegue a la hacer realidad nunca Tiene varias opciones, ¿vale? La primera, eso es un tabú Absoluto, se lo cuento a mi amiga Y contratamos a unos mafiosos Para Ay, que pero le chico, visiten qué es. es que somos así, un poco ver, radicales Tenemos a los dos guionistas pijama, por ahí perdidos, pijama, Mar, ¿tienes ¿tienes no? yo, acá, venga, acá. Son los que daban las entradas. De de la Mar. Por eso nos hemos puesto así como con unicornios para... para un poco claro. <risa> Un momento, ¿quién le, ¿quién le dio mi teléfono a, a Alex de mi amiga? <risa> claro, es esa tema, es la, claro, esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Eh, ¿Te ha pasado alguna vez no. situación así, de repente una, el no, exnovio de una amiga que de repente te venga ahí y digas, uy, uy, uy, qué violento todo? Sin no, está mi hermano ahí, por eso, ahí el raro. El... Eh, ¿Quién es que le pidamos que salga para responder No, no, no, la okay, tenemos la misma quizás el, el... No, la verdad es que creo que nunca me pasó. No, nunca no pasó, qué horror. No, y si me pasaría, sí, iría a, iría a contarle a mi amiga y le cortaría el rostro al exnovio de mi amiga. Ah, pensaba ¿no? que tía, sí, llamaría a los matones que tengo. <risa> <risa> digo, ah, vale. No, claro, sí. mal, no, y ya está, Ten es cuidado, eh, que aquí vino Justin Bieber y vino con dos, bastante grandes. <risa> <risa> <risa> <Y se puede. risa> Tini. ¿Qué? ¿Cuándo vas a actuar en Madrid? El 18. El... Con este temazo, el 18 de marzo Repasa, repasa en El 18 Vista de marzo, en Vista Alegre Buah, Vista Alegre es gigantesco. Tía, eso se va a caer abajo ¿eh? Vas a flipar ah. A ¿Ustedes a están invitados, van a venir el show o no? Sí, Hombre, si tengo las entradas acá ¿eh? ¿Puedo salir ¿no? en mitad del show, vale, haces un interludio vale, Y salgo yo bailando re loco ¿Sí? Reluco, Re loco, re loco me… Yo me ahí. la levanté no, Re loco, re loco Vale, Tini, atención eh. Vamos a dar la info bien, 18 de marzo Vista alegre, eso es gigantesco En serio, es que no sabes la que se va a liar ahí Mil gracias por haber venido Gracias a ustedes chicos por recibirme